Un buen día, primeramente les quiero dar las gracias por seguir mi canal y asimismo informarles que Cujiz le dice chao a los 32 bits Esto lo menciona en su blog donde nos menciona que a partir de la versión 3.16 será la última que soporta 32 bits y la siguiente versión sería la 3.18 ya no tendrá soporte para 32 bits Eso usa el razonamiento que bueno al menos de los usuarios que usan QGIS solamente el 7% indica que aún están usando ordenadores con 32 bits entonces esto lo están haciendo progresivamente muy bien solamente quería informar esto si te gustó esta información dale un like a este video, suscríbete al canal y acá abajo en los comentarios déjame saber qué temática es la que más te interese que publique acerca de QGIS si lo sé con mucho gusto crearé un video tutorial. Si no lo sé, trataré de consultar para ver si es posible realizar sus requerimientos. Muchísimas gracias.